Romina Pereiro, enamorada, Jorge Rial es muy sexy. La nutricionista contó que le gusta más de su prometido mediante las historias de Instagram y sorprendió con sus respuestas. Los detalles, en la nota. Todo es felicidad para Romina Pereiro, quien está disfrutando de la vida junto al periodista Jorge Rial. Este 2019 sellarán su amor con el casamiento, debido a que se comprometieron en diciembre pasado. Fue toda una sorpresa porque yo no sabía. Si sí había movimientos, sabía que planeaban algo, pero no sabía qué iba a ser en Navidad, después de comer. Se juntaron mis hijas, Rocío Rial, él y me dijeron bueno, queremos hablar adelante de toda la familia. Y ahí vino la propuesta, entre todos. Así que fue muy lindo, contó Pereiro en diálogo con Pamela a la tarde. Viviendo su amor a pleno, la nutricionista se animó a responder en Instagram las tres cosas que le atraen más del periodista. Es muy sexy, su inteligencia y su humor, escribió. Mira.